Señor ministro, estamos en vivo para todo el país, por favor, ¿cuál es el informe? Buenos días, eh, estamos ya desplegando todo el nuevo personal que ha llegado en, en las últimas horas, son eh, 500 efectivos militares, 200 efectivos policiales y tenemos registrados por lo menos 100 nuevos voluntarios que han llegado <coughs> y eh, estamos eh, desde tres eh, lugares operando, cuatro más bien. Eh, uno es eh, San Ignacio, que, eh, donde ya eh, está entre el ministro Juan Ramón Quintana, eh, César Cocarico, mi persona y el comandante en jefe, nos vamos a desplegar en el transcurso de la mañana. El otro lugar es eh, San José de Chiquitos, eh, el otro es aquí el centro del comando de incidentes en eh, Roboré, y eh, también vamos a ir en el transcurso de la mañana a Puerto Bush. Desde esos cuatro lugares vamos a desplegar la mayonal eh, y bueno, eh, sí se está logrando aplacar el fuego en, en la jurisdicción de, de esos cuatro municipios donde tenemos problemas y el fuego está eh, totalmente descontrolado, es en Puerto Bush y sí. en Charagua. Gracias a Dios no hay comunidades que ser evacuadas o que, o que haya alguna necesidad de eh, evacuar poblaciones enteras. No, no hay eso. Pero eh, sí ahí necesitamos ya una intervención mayor y eh, creemos que con el supertanker vamos a poder ahí eh, ya combatir el fuego más eficientemente. Eso lo vamos a hacer, eso lo vamos a evaluar en el transcurso del día y la noche de hoy. Señor ministro, suman a 14 familias afectadas. ¿Cuál es la intervención del Estado en esta ocasión? Sí, estas 14 familias son las que han, han sido damnificadas por, eh, eh, han perdido las viviendas, ¿no? Eh, pero eh, no, es necesario, no ha sido necesario armar un campamento para ellas, dado que están siendo acogidas por familiares o amigos. Eh, aún así, hemos eh, llegado acá con 16 toneladas de, de ayuda. Y esto es precisamente para las familias. que Pare. El supertanker va a estar, eh, eh, espero, hasta el mediodía de mañana. Y mm, inmediatamente aterriza y ya van a comenzar las operaciones. Va por ahora su centro de operaciones va a ser Viru-Viru. ¿Los lugares? Eh, por ahora es Charagua, es San Rafael y, y Puerto Bush pero estamos esperando que... Eh, los reportes de los sobrevuelos que vamos a hacer en el día de hoy para ver si, si la, la temperatura, la velocidad del viento, el, el, la ruta del viento nos ayuda para para ver si aplaca algo el fuego ahí o, o, o, o, se, o al, al contrario. Entonces, eso todavía estamos evaluando. ¿El trabajo de este tanque, supertanque va a ser vía imágenes satelitales, que va a ser en tiempo real, señor ministro? Sí, estamos cruzando la información con imágenes satelitales, el reporte de nuestros sobrevuelos y el reporte también de nuestras brigadas. Se entierra, por lo que es el panorama que nos muestran esos tres elementos. Bueno, muchas gracias, señor ministro. En este momento eh, ya se está dirigiendo al primer sobrevuelo de la jornada para seguir los trabajos en esta zona de la Chiquitanía. Andrés, retornó contigo en la información que tenemos de robot.